Hola, buenas, buenos días, me llamo Maralina y llevo 14 años aquí en España y nos encontramos en la Plaza de la Universidad. Es la segunda universidad más importante de, de España y fue fundada por los cardenales Negros y bueno, es muy importante para mí personalmente porque fue el primer lugar que visité cuando llegué a España y me impresionó mucho su arquitectura, el lugar. Y bueno, es un lugar muy bonito y hay una anécdota que dice que los estudiantes al salir de, de la universidad ya, ya no los podía coger porque la universidad tenía sus propias leyes y al, al saltar la cadena no podía, la policía no podía pasar porque la universidad tenía sus propias leyes. Y si los jóvenes querían hacer una, una fiesta o algo, al, al escaparse ya no les podía coger. Bueno, es un sitio muy bonito y muy cultural. Viva la academia, viva in the la academia, viva viva Mi amor es